Hola chicos, bueno, chicos. ¿Cuánto no tiempo? A ¿Qué ver? tal todo? Ahora, hello. Hola. Hola ¿Cómo estáis? Tal? Pues hasta que narices, como todo el mundo. Como todos, yo estoy harta, ya no puedo más. ¿De tu que tal? ¿qué tal? Se hace un montón que no te vemos. Ya, bueno, no he estado muy activa últimamente aquí por el ordenador. Bueno, pero. No, tampoco hay mucho nuevo que contar, ¿no? Que vamos a engañarnos. Ya me vale, imagino. Así, todos los días la misma historia. Estamos todos igual, yo creo. ¿Qué estáis que haciendo? Hecho... Pues mira, yo acabo de cambiar la habitación por cuarta vez. He puesto hasta <risa> la cama de, de, vamos, del revés y he probado. Al revés. De de ay, ay, y, oye. y también para las vértebras. ¿Y vosotras qué? Yo. A mí me ha dado por ser artista, chavales. Ay, madre La pues próxima pintando. vez en el prado. Bueno, bueno. Está mal. ¿eh? Bueno, vea. pues yo estoy haciendo todo el rato deporte, la verdad. Todo el día. ¿Eh, Clara. Pero todo con el, el día otro haciendo videos? deporte. Con otro vídeo de la de la patrulla, jordan como todos? <risa> bueno, al principio no hacía nada, pero últimamente hago un poco más porque Santi me dijo que o me ponía las pilas o me iba a poner como una bola. Bueno. ¿Pero bola de qué? Pero si estamos en cuarentena, por favor, eso de bola grande o abajo no cuenta esta temporada, vamos. Bueno, tía, pero sí, sí, es verdad que ya tenía que ponerme a mover sí, el culo. estabas un poco oxidada, ¿eh? Bueno, ¿y tú, Carla, sí, sí. qué tal en tu vida? Pues ya ves, existiendo. ¿Y tú, cómo llevas eso de no trabajar? Pues cojonudamente, viviendo en el estadio de mis padres. Ya no me vi. puedo quejar. ¿Cómo te lo monta Ricardo? ¿Y tú, claro qué tal Santi? con Santi? Con Santi, bien. Bueno, como siempre. Bueno, él está teletrabajando, entonces por las mañanas no nos vemos mucho. Le suelo llevar el café y tal, pero tampoco quiero molestarle mucho también. Bueno, pero, pero bueno. como lleváis el 24-7 no. junto, porque vamos, yo me rajo las venas, sinceramente. Pero... Bueno, a ver, no está siendo fácil, pero me imagino que todas las parejas estarán igual, así que bien. Bueno, mientras estéis a gusto y lo llevéis bien. Hombre, desaparecida, que Hola. parece que no estás en cuarentena, que no hay manera de verte el pelo, es que ni por el grupo de la familia contestas, tía. Bueno, es que sois unos pesados y estáis todo el rato mandando vídeos de los challenges del papel higiénico, es que todo el Pero rato para papá. arriba y abajo con los vídeos. Es papá, no es mi culpa. Ya, bueno, en realidad son todos de él. <ríe> qué, ¿Qué tal todo? Nos tiene la cabeza locos, pero bueno, estamos bien. A pesar de que esto eran 15 días, ahora son otros 15 y así seguiremos. A mí se me está haciendo eterno, hermanita. No puedo más. Pues nada, ya sabes que siempre puedes volver a casa. A veces me lo he planteado, ¿eh? Estaría súper a gusto allí con vosotros. Pero. Bueno, ya no nos dejan. En tu DNI pone que vives aquí aún, así que... Ya, yeah, la verdad es que eso es verdad. No, pero no voy a dejar a Santi solo, tía. Que va, que va. Oye, te veo bueno. más delgada. Estás comiendo bien y eso. Sí, sí, ha pasado un poquillo, pero es que estoy haciendo deporte y así. Y estoy comiendo mejor, bueno, estoy comiendo menos. Porque es que antes comía como una vaca, si es que me he dado cuenta ahora. Y, y eso, muy bien. Antes Santi me decía siempre que como siguiera así nos íbamos a tener que comprar una cama solo para mí. ¡Qué exagerada! No, no bueno, tía, tenía te... razón. Aprovechas a ponerte fuerte en la cuarentena. Sí, ¿Y con Santi sí, sí, sí. qué tal? Con Santi bien, bueno, a ver, como siempre. O sea, como él anda teletrabajando y así, pues está bastante saturado y así. Yo le hago las cosas porque no tiene tiempo. Y bueno, muchas veces... Bueno, es que tiene un jefe que es un cabrón, ya... Siempre me lo ha dicho y ahora es que tiene toda la razón, o sea, le hace la vida imposible, está todo el rato en su contra y claro, pues luego es normal. Luego llega a comer o lo que sea y está de mala leche, es que es normal. Y al final yo como su pareja tengo que estar ahí apoyándole, ¿sabes? Porque es que es una situación... Bueno, pero muy... que también saque tiempo para sí. ti, que hay tiempo para todo seguro, o sea que vamos... Ya, yeah, bueno, sí, eso es verdad. A ver no si me verdad. jodas, tronca, no me jodas, otra vez con lo mismo... Ariana, luego hablamos, vale, te tengo que dejar Hasta luego Adiós. Adiós ¿Y tú a qué estás jugando? Tú, qué cabrón, eh Madre mía, chaval Madre mía, chaval Buah, que nada, que aquí, a Call of Duty Pero, no sé, ¿tú qué tal llevas tu huerta de Animal Crossing? ¿Ya has conseguido los platos, no fue a plantarlos, o no? Plátanos no, tío, melocotones, ¿vale? Melocotones, un respeto. Un respeto. Hola, hola ¿qué tal? ¡Hola, tía! ¡Cuánto tiempo, joder! Oye, lleváis mucho en la llamada, me he liado con unas cosas y no he podido entrar hasta ahora. Na tía, qué va, qué va. Olvídate. Ah, ¿Qué hola. tal, cómo va todo? Bien, aquí estamos. Tampoco <risa> seguimos sin mucha novedad. ¿Vosotros? Estás un poco oscura, ¿no? ¿Has cambiado de bombillas o algo? No, es que has... estaba la luz apagada y se ha quedado así. Enciende, tía, enciende, que quiero ver yo aquí el bellezón. Sí, a ver cómo te estás poniendo, que ah. estará ya más cacha después de cuatro semanas. Levanta, muestra. ¡Vamos, esa tableta! Hola, contento. contentos! <risa> Oye, ¿y, ¿y qué te ha pasado ahí? ¿Dónde? Vaya golpe tienes ahí en la muñeca. Mira, gira, gira. Ah. Ahí, ahí, eso es. No, no, es que estuve el otro día haciendo ejercicio y me, me hice daño con la mancuerna. Estaba, Ya sabéis que estoy dándolo todo con el ejercicio y, y fue un golpe tonto. ¿Con la mancuerna? ¿Pero y qué haces con la mancuerna? ¿Sí? ¿No puedes hacerte eso con la mancuerna? Sí, bueno, es que soy un poco torpe, ya lo sabéis. Siempre tengo mis movidas, soy una pupas. Perdón. Joder. Ya, yo no sé. A ti de hacer ejercicio no te está sentando nada bien, ¿eh? te lo es digo. Esa Jordan cambia, ¿eh? cambia no. frijolito porque no te va bien. Bueno. Chicos. ¿Qué te pasa? Nada, nada, es que estoy despistada, es que estoy con otra cosa, lo siento. No, es que esto nos está afectando a todos, vamos. Sí, vamos a pues sí. Ojos. Yo no sé Pero hasta qué punto ya... Todo bien. bien, sí, sí, sí. Pero ya necesito que acabe, o sea, necesito salir y... Bueno, sin más. Yeah. Os veo muy bien a vosotros, me dais envidia. Bueno. <risa> en la gloria, vamos, mis mejores daños. Con el vinito. Pues nada, cuídate mucho, ¿sabes? Ese moratón ya sabes. Un poquito de alcohol, vodka también funciona bien. Sí, sí. Es que Pero tengo bien. la piel súper sensible, de verdad. Con nada ya... Ya... Yeah. Pues nada. Bueno, chicos, pues a ver si nos vemos más a menudo. Y a vale. ver si consigo escaparme de esos ratos libres y, y puedo unirme a más llamadas, porque nunca puedo al final. Uh -huh. Pues cuando Avisamos. quieras, aquí estamos, como todos los domingos a las 8. Vale. <risa> Venga. Adiós, chicos. Chao, besos. Tía, ¿qué te pasa? Que tengo mis llamadas tuyas. ¿no? Mariana, Ariana, por favor. Venga, abre, que te prometo que se va a pasar. es hemos discutido otra vez, no sé qué, hacer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ni me contestas? Pero venga ya. ¡Santi, Hola, párate, ves. que me estoy lavando la cara! Que solo quiero hablar, joder. Santi, ¿Qué? me estoy desmaquillando, déjame tranquilizarme un poco, luego hablamos, por favor. Sí, claro, y ahora yo me chupo el dedo, ¿o qué, no? Mariana, por favor, no, no que sé que llamo a Llamo emergencias, llamo emergencias y que se, y que se lo lleven. ¿Pero qué dices? No, tía, ¿que vas a sola? No, no, no. Es que estás loca, ¿no lo ves? por favor, para. ¿Qué, qué Escúchame, ¿qué quieres, ¿Qué, quieres, ¿qué quieres hacer? ¡No lo sé, tía! ¡Dios! ¿Pero por qué te escondes otra vez en el baño? Si sabes que cuando quiera puedo acabar entrando por mucho que eches la llave. Antipárate, en serio, por favor, estoy a mi hermana, déjame ir, sí. Escúchame, salgas, escúchame, mírame. ¿Cómo solucionamos esto? Es imposible, yo no, no puedo entenderte, pero eh, estoy 100% segura que se puede solucionar, ¿vale? Déjame Sal. llamar a las presencias, que se lo lleven y te vienes a casa y ya está, por favor. Y se acaba es? que ¡No sé cómo esto, se está volviendo loco! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer! ¡Sal! que voy Lía a llamar a a y luego no quieres ni hablar. Clara, voy a llamar a la persona y ya está. Y te vienes a casa y ya está. Me va a ser el peor. tía que no. ¡Para, para, santi, Que salgas ¡Clara! Pues Clara, estoy... ¡Clara! ¡Clara! María aprovecha los escasos momentos de soledad para hablar por WhatsApp con su hermana. Tras varias semanas de confinamiento la tensión en casa sigue, pero él parece más tranquilo. Los celos han disminuido y no la ha tocado delante de los niños. Ahora mismo no tiene dónde ir. El virus parece ser una amenaza más grande que todos los golpes y no hay lugar donde acudir o sitio seguro al que escapar. Durante esta crisis pandémica, la situación de María se ha repetido y multiplicado en muchos hogares, algunos de ellos acostumbrados a convivir anteriormente ya con la violencia machista. Solo en los primeros días de cuarentena, durante el periodo del 14 al 29 de marzo, las llamadas al 016 aumentaron un 18% respecto a la quincena anterior. Y las peticiones de ayuda a través del correo electrónico lo un 269,6%. 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2020. Cinco de estas mujeres fueron asesinadas durante el confinamiento y tuvieron que convivir con los agresores. La otra cara de la pandemia. El confinamiento dispara las llamadas por violencia machista a dos cada hora. El Servicio de Atención Telefónica de la Generalitat registra un aumento constante de alertas desde que comenzó el estado de alarma. Madrid. Agotadas las plazas en centros de mujeres maltratadas. El PSOE propone colgar un listado con recursos contra la violencia machista en portales o farmacias. ONU. No. El confinamiento aumenta el peligro para las víctimas. No solo puede pasar que no se atrevan a salir de casa para denunciar, sino que además el tener que permanecer encerradas con su agresor agudice el riesgo de maltrato físico o psicológico, destaca Valenzuela. La OMS se muestra tajante y afirma que la probabilidad de que las mujeres y sus hijos en relaciones abusivas estén expuestas a la violencia tiende a aumentar durante las emergencias, incluidas las pandemias. Por eso, la crisis del coronavirus puede exacerbar los riesgos. Expertos alertan de la adicción a juegos y apuestas por la cuarentena. Adicciones en cuarentena. El consumo no social de alcohol se destapa. Tú también lo puedes ver. Esta no es la nueva normalidad. Haz que no pase.